Hola, soy Rosana Pereira, la autora del libro Marketing para Psicólogos, eh, atrae más pacientes a tu gabinete, aumenta tus ingresos y vive de tu pasión. Eh, la idea que tuvimos, bueno, que tuve, eh, cuando escribí el libro, era compartir con, con otros compañeros psicólogos eh, la experiencia que hemos adquirido, tanto Mónica como yo, en el proyecto que tenemos juntas, que es Actúa Psicología Positiva. En los años que llevamos... Eh, con este proyecto eh, lo cierto es que hemos hecho muchos muchos intentos eh, a través de diferentes eh, medios de, de promoción eh, de llegar a más pacientes, de al final ser capaces de eh, vivir de esto de la psicología y vivir de una manera decente, vivir de una manera en la que tengamos un salario con el que podamos sentirnos recompensadas por el trabajo que hacemos. Ojo, más allá del hecho de que el propio trabajo que realizamos los psicólogos tenemos la, la suerte de que es un trabajo que compensa muchísimo a nivel emocional. No siempre nos compensa tanto a nivel económico como emocional. Y el libro El Intento era eso, que cualquier psicólogo que quiera trabajar en su propia consulta privada, quiera ser un psicólogo sanitario con su propio centro y atender en él a sus pacientes-clientes. En el libro explico la diferencia y por qué nosotras hablamos de clientes y no de pacientes. Bueno, pues el objetivo que tenía al escribir el libro era eh, evitar que otros compañeros y compañeras cayeran en los mismos errores que nosotras habíamos visto que no, no llevaban a ninguna parte. Era perder tiempo, era perder dinero. O por lo menos nosotras hemos descubierto formas que no funcionan, pero qué necesidad de que los demás eh, cometan esos mismos errores o gasten ese dinero que en realidad eh, no tiene mucho sentido porque no funciona. Pero sí hay cosas que funcionan y muy bien, y que te pueden ayudar a, a conseguir aumentar el número de personas que necesitan tu ayuda no porque tú vayas a hacer que haya más personas que necesiten tu ayuda, sino porque vas a estar ahí, vas a llegar a esas personas que te están buscando, que ya necesitan tu ayuda con independencia, de que sepan que tú existes o no. El trabajo del libro lo que busca es que tú tengas la fórmula para ser visible para esas personas que ya necesitan tu ayuda pero que no saben que tú existes. Esa... Sí, es alucinante, por qué no decirlo. Es increíble la aceptación que está teniendo el libro, está teniendo una acogida eh, que la verdad, bueno, eh, los que somos un poquito perfeccionistas, que no encontramos nunca el momento de ¡Venga, lanza ya el libro! ¡Venga, ya está, listo ya! Eh, queríamos seguir perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando. Y llegó un momento en que dije, ya, lo lanzo, la gente necesita esta ayuda. <risa> Lo que decía es que estoy muy contenta por la aceptación que está teniendo el libro. Estoy recibiendo montones de mensajes, tanto por WhatsApp como en persona, de, de gente que me dice que, que realmente le está ayudando, que es un libro, que es una guía, que les sirve muy bien para organizar qué es lo que tienen que hacer, los pasos que tienen que dar para llegar a ese objetivo de conseguir más clientes. Y hay personas que han colgado reseñas en Amazon donde se está vendiendo el libro que bueno, uno siempre espera cuando hace algo así, cuando escribe un libro que llegue, que ayude a la gente y que sirva, que... pero la verdad es que estoy muy muy sorprendida, eh, muy gratamente sorprendida por todos los comentarios que, que están haciendo compañeros de profesión eh, con sus mensajes de, acerca del libro. Eh, simplemente nada, animarte a que si realmente tu objetivo es tener tu propia consulta, vivir de esta profesión y tener un salario que te permita vivir de una manera digna y no sabes muy bien cómo hacerlo, sin duda en el libro vas a encontrar un montón de, de técnicas, de herramientas que si las sigues te van a ayudar muchísimo en esa tarea. Eh, me encantaría que me escribieras, que me enviaras tus comentarios, si el libro te ha servido, de qué manera te ha servido. Y si compras el libro y te ha gustado y te apetece poner una reseña en Amazon, nos vendría de lujo. ¿vale? La idea es llegar a cuantos más psicólogos mejor, porque en el fondo de lo que se trata es de eh, estar ahí y ayudar a compañeros y compañeras que lo, que lo puedan estar necesitando. Muchas gracias, espero que lo disfrutes y que te encante el libro.